cómo le va gente del pescador acá le tenemos una nueva oferta increíble a mí no me importa si aumenta o no aumenta el dólar acá no le damos ni 5 de bolilla real michel con carretel metálico manija metálica estrella con registro de punto pickup manual